El mensaje del ministro de Hacienda es sencillo, no se requiere esa nueva reforma tributaria que busca recaudar 3 billones de pesos cuando la propuesta de los trabajadores de la DIAN, que es fortalecer la entidad, modernizar la entidad y atacar de fondo los fenómenos de evasión y contrabando le permitirían al Estado colombiano incrementar su recaudo tributario en más de 6 billones de pesos. Esa es la verdadera reforma que requiere y no aumentar la tarifa del impuesto a la renta de las personas naturales ni incrementar la base y el universo de contribuyentes. Nada hacemos incrementando el salario mínimo extraordinariamente como lo plantea el Centro Democrático hoy cuando por otro lado se está afectando vía impuestos vía carga tributaria a los asalariados, trabajadores y clase media colombiana. Por lo tanto, pues tampoco, tampoco procede esa propuesta de incrementar cuando por otro lado se está anunciando un aumento en los impuestos.